RPC 006. Una billetera muy avariciosa. Código de fenómeno registrado 006. Clasificación del objeto, alfa blanco. Peligros. Peligro de conciencia. Peligro de agresión. Protocolos de contención. RPC-006 debe estar almacenado en el almacén beta del sitio 004, en el interior del casillero 23, cuando no se esté experimentando con él. Un mínimo de 100 dólares deben ser depositados dentro de RPC-006 en todo momento. Antes de que las pruebas puedan empezar, todo el personal del área debe deshacerse de cualquier tipo de moneda que posea. descripción rpc 003 es una cartera de cuero negro plegable, cuyo tamaño es de aproximadamente 9 por 11.5 centímetros no hay logos o nombres visibles en rpc 003 el objeto tiene dos bolsillos uno para los billetes y otro para las monedas tanto los billetes como las monedas son consideradas cuando RPC006 cuenta la cantidad monetaria dentro de sus bolsillos. Las monedas que no sean dólares se cuentan como la equivalencia que tendrían en dólares por RPC006. Cuando el dinero que se deposite sea una cantidad menos de 100 dólares, el objeto entrará en un estado donde se agitará y buscará más cantidad para añadir a su bolsillo. RPC-006 se moverá arrastrándose por el suelo, abriéndose y cerrándose, de una forma semejante a una boca cuando va a morder algo. El objeto también mostró la capacidad de saltar hasta 2 metros de alto. Las pruebas han demostrado que RPC-006 no tiene un conocimiento completo de dónde se encuentran las monedas, teniendo que buscarlas manualmente. RPC-006 ha sido visto agrediendo a humanos que cree que puedan poseer dinero. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado heridas graves por ataques de RPC-006. RPC-006 se vuelve más lento de forma progresiva conforme más dinero tiene. La velocidad del objeto parece estar directamente correlacionada con la cantidad de dinero dentro de sus bolsillos. Una vez que RPC-006 obtiene una cantidad igual o mayor de 100 dólares, RPC-006 se vuelve inanimado. Las pruebas han demostrado que, una vez dentro de este estado, RPC-006 no puede ser alterado ni poniendo más dinero alrededor una vez tenga 100 dólares o más. Sin embargo, RPC-006 volverá a moverse si se retira su dinero de sus bolsillos cuando el retiro haga que la cantidad de dinero dentro de su bolsillo sea inferior a 100 dólares. Anexo RPC-006 fue descubierto por el personal de la autoridad el 6 de febrero de Datos borrados cerca de la ciudad de Datos eliminados atacando civiles en un callejón. RPC-006 fue contenido después del incidente. Un hombre caucásico llamado A. Datos Borrados reportó haber perdido una cartera con una descripción similar a RPC-006 al día siguiente. Investigaciones para ver una conexión entre este sujeto y RPC-006 han resultado, hasta el momento, inconclusas.